Justin Bieber confirmó su presencia en México como parte de su gira mundial de Justin World Tour. El cantante canadiense dará tres conciertos en México que las ciudades seleccionadas son Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México así como en otros países de Latinoamérica. A través de su cuenta de Instagram Bieber dio a conocer su gira por el mundo en la cual abrirá el 22 de mayo en Monterrey. Tirará no un día después el 23 de mayo en Guadalajara, Jalisco y culminará el 25 de mayo en la Ciudad de México Se a conocer más detalles sobre la gira que dará en Ciudad de México y el que se presentará el 25 de mayo en el Foro del Sol Por el medio del sitio web de Justin Bieber revelaron que el 22 de mayo el espectáculo ofrecido en el estado de Nuevo León se llevará a cabo en el estadio de béisbol de Monterrey de la Casa de los Sultanes. Nocieta en Jalisco se llevará a cabo el 23 de mayo en el estadio 13 de marzo de la Universidad Autónoma de Guadalajara y todos los boletos son vendidos en super Si te ha gustado muchísimo este video, es fácil no olvides regalarme un like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún video. Bye.